Próxima estación Terminal Constitución de 1917 Por su propia seguridad Ninguna persona deberá permanecer a bordo Próxima estación UAMI Anticipe su descenso. Próxima estación. Cerro de la Estrella. Anticipe su descenso. Próxima estación. Iztapalapa. Anticipe su descenso. Próxima estación. Atlántico. Correspondencia con línea 12. Direcciones: Mixcuac, Tláhuac.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 Próxima estación Anticipe su descenso Próxima estación Correspondencia con línea 4 Dirección Martín Carrera Próxima estación Anticipe su descenso Próxima estación Correspondencia con línea 2 Dirección, 4 caminos, Tasqueña Y con línea 9 Dirección, Pantitlán, Tacubaya Próxima estación Obrera. Anticipe su descenso Próxima estación Anticipe su descenso Próxima estación. Salto del agua. Correspondencia con línea 1. Dirección. Pantitlán. Observatorio. Próxima estación. Anticipe su descenso. Próxima estación. Correspondencia con línea 2. Dirección. Cuatro caminos. Tasqueña. próxima estación, terminal Garibaldi, correspondencia con línea B, dirección, Buenavista, Ciudad Azteca, por su propia seguridad, ninguna persona deberá permanecer a bordo.